Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, doy por inaugurada la audiencia número 8 del 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleva por título situación de la libertad de expresión en Venezuela y que fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Lulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana y hoy me acompaña el primer vicepresidente, comisionado Eduardo Balón, la comisionada Esmeralda Rosemena Trutiño, relatora para Venezuela, y el comisionado Carlos Bernal, relator para los derechos humanos de las personas con discapacidad. También se encuentra aquí el relator eh, Pedro Vaca, con el equipo de la Relatoría de Libertad de Expresión, y la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pudillo. Inicio entonces con un cordial saludo a la representación del Estado y la sociedad civil y paso a explicarles la distribución del tiempo. Iniciamos con una primera ronda de intervenciones con la sociedad civil por 20 minutos para que luego el Estado haga lo propio por 20 minutos. Posteriormente la comisión eh, podrá participar por 20 minutos y se tendremos una segunda ronda de intervenciones de 12 minutos cada una, iniciando por sociedad civil y luego el Estado. Dicho esto, eh, le doy la palabra a la sociedad civil agradeciendo que eh, se presenten y teniendo atención a la herramienta del tiempo que van a conectar en este momento. Adelante, gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Marisabel Rodríguez. Soy investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Pérez. Venezuela atraviesa una crisis estructural ya de larga duración, con impacto sostenido en la garantía de los derechos humanos. Entre el año 2020 y 2021, este escenario se agudizó por la pandemia. El empeoramiento de la crisis sanitaria dio lugar a la continuación de prácticas restrictivas a nivel de derechos civiles y políticos detenciones arbitrarias, limitaciones a la protesta y persecución por motivos políticos. Hubo esquemas de represión focalizada y detenciones selectivas hacia trabajadores públicos, sindicalistas, organizaciones de defensores de derechos humanos, lo que indica un avance en el cierre del espacio cívico. Al menos 20 trabajadores públicos fueron detenidos por denunciar, exigir o difundir información, cuestionar la gestión pública o demandar reivindicaciones. Una de ellas fue Ada Macuar, enfermera en Barcelona, en el estado de Azuaten, detenida el 26 de julio de 2021, acusada de instigación al odio y terrorismo por exigir mejoras salariales y vacunas para el personal sanitario. Fue excarcelada 12 días más tarde bajo medidas cautelares. Eudyn Quirot, sindicalista y director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela, estuvo detenido por un año y cinco meses tras denunciar presuntos hechos de corrupción sobre la gestión del combustible por la empresa estatal PDVSA. Fue acusado de terrorismo, instigación y asociación para delinquir y fue excarcelado bajo medidas cautelares el pasado 25 de abril. La persecución hacia activistas y miembros de partidos políticos se mantiene. La organización CEPAS indica que al menos 30 personas fueron sometidas a diferentes esquemas de investigamiento por su labor partidista entre enero y marzo de 2022. El pasado 4 de junio, un grupo de funcionarios activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela arremetió contra los organizadores de un evento en Maracaibo, Estado Zulia, al que iría Juan Guaidó, lo que derivó en un violento enfrentamiento. El 7 de junio, cuatro jóvenes activistas de voluntad popular fueron detenidos en medio de un acto conmemorativo a Neomar Lander, asesinado durante las protestas del año 2017. Los activistas fueron sometidos a desaparición forzada por dos días. Fueron acusados de instigación al odio, obstrucción de la vía pública y asociación para demitir. Fueron excarcelados con medidas sustitutivas el pasado 10 de junio. La exgobernadora del Estado Táchira, Lady Gómez, hizo pública una denuncia en su contra por parte del actual gobernador Freddy Bernal. Por supuesto, daño moral tras llamarle contra Batista. Bernal le exige a Gómez una indemnización de 12 millones de dólares. El Tribunal 15 de juicio del área metropolitana de Caracas difirió para el próximo 4 de, 4 de julio el inicio del juicio en contra de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, acusado de desacato y por promover las protestas antigubernamentales de 2014. Tras ocho años de iniciar el proceso, Ceballos estuvo en al menos cuatro centros de detención distintos, con una medida de casa por cárcel que fue removida en 2015 para ser excarcelado en 2018. Las restricciones escalan a diferentes espacios de la sociedad civil, incluidas las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, afectando las garantías para la libertad de asociación, sea por vía de hecho, a través de iniciativas legales o administrativas. El 12 de enero de 2021, la sede de la Organización Azul Positivo fue allanada por los funcionarios de inteligencia. Cinco miembros fueron detenidos y acusados por adquisición ilegítima de bienes y servicios, blanqueo de dinero y asociación para delinquir. Además de ser procesados inicialmente por un tribunal militar, fueron excarcelados bajo medidas cautelares el 10 de febrero de 2021. El próximo 2 de julio, Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, cumple un año preso, acusado de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio, previo hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad y altos funcionarios públicos. Más recientemente, el gobernador del Estado Carambobo, Rafael Acaba, denunció penalmente a los defensores Marino Alvarado y Alfredo Infanta por supuesta difamación tras la presentación de un informe sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales que exige la investigación de las autoridades del Estado. La llamada ley contra el odio, además de los delitos de instigación o difamación, se siguen usando para judicializar la crítica legítima hacia funcionarios. Un nuevo proyecto de regulación de redes sociales está contemplado en una agenda legislativa no formal lo que en este contexto podría consolidar esquemas de represión para los actores de la sociedad civil y la población en general. El proyecto de ley de cooperación internacional se encuentra en la fase más avanzada desde el año 2006 y se ha invocado de forma reiterada con leyes modificaciones en los últimos años para amenazar la existencia e independencia de las organizaciones e iniciativas autónomas. De sancionarse, crearía un fondo único manejado por el Poder Ejecutivo para gestionar los recursos de cooperación, crearía un nuevo registro y requisitos para la legalización de las organizaciones que de no cumplir se podría derivar en procesos penales hacia estas y sus miembros. Además de violentar abiertamente el derecho a la asociación, esto afectaría a millones de personas, entre beneficiarios directos e indirectos, de los programas de asistencia y atención a sectores vulnerables en plena emergencia humanitaria. Muchas gracias. Le doy mi palabra a mi compañero Desimordazzo. Muchísimas gracias, estimada Marisabel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego José de León, representante de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. Voy a dar un pequeño balance sobre la situación de los derechos, eh, del derecho a la libertad de expresión en el año 2021 y el fenómeno de la autocensura en Venezuela. Si me permiten un momento, presentaré acá la pantalla. Muy bien. En principio, hay que aclarar que en el año 2021, eh, en el caso de Venezuela, se registraron al menos 41 incidencias de detenciones arbitrarias en el país. Todas ellas hacia ciudadanos y trabajadores de la prensa ligadas al proceso de la libertad de expresión. Eh, por otro lado, también se registraron 87 actos de hostigamientos, amenazas, agresiones físicas, morales o psicológicas. Y además, también se registraron 39 incidencias de, eh, y casos hacia medios clásicos de comunicación, en este caso de medios impresos, medios radiales y medios televisivos. Y no deja ya, también de llamarnos la atención las nuevas incidencias, seis en este caso en el año 2021, en contra del derecho a la propiedad de los medios eh, también de comunicación. Específicamente hacemos caso a el diario El Nacional. Todo lo expuesto claramente configura una, una violación a la obligación de respeto, eh, la cual plantea el deber de no ejecutar actos que vulneran la libertad de expresión, tal y como se desarrolló en la Observación General Número 31 del CDH de las Naciones Unidas. De esta misma forma, el Observatorio de Conflictividad Social registró en el año 2021 al menos 6.560 manifestaciones en el país, eh, dejando un saldo de al menos 107 detenidos, 10 heridos y un asesinado. Asimismo, se ha encontrado que bueno, las grandes fallas en el servicio eléctrico y en el servicio del Internet han generado una imposibilidad por parte de los ciudadanos de acceder claramente a la información de forma eficiente. Entonces, para el año 2021, el Comité de Afectados pues, de los Apagones registró al menos 294.324 fallas eléctricas en el país y asimismo el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos eh, registró que el 60% de los encuestados en 12 ciudades del país no tenían eh, el servicio de Internet fijo en sus casas. Todo esto, todo lo anterior, configura una notoria violación de los parámetros internacionales en materia de la, de la garantía y aseguramiento de la libertad de expresión debido al uso de la fuerza en las manifestaciones y al no existir un ambiente propicio por parte del Estado para que el, el derecho se desarrolle. Por lo tanto, eh, con respecto a la obligación de adopción de medidas en derecho interno, eh, hay que tener en cuenta lo que se establece en la sentencia y en la decisión la última tentación de Cristo o en Medo Bustos y otros versus Chile, en donde se estipula el principio de efectividad o el principio del efecto útil, y me va a permitir hacer esta pequeña cita de esta decisión. El Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas son solo efectivas cuando el Estado adapta su adaptación a la normativa de protección de la Convención. Y desde el año 2019, cierro la cita, desde el año 2019 Venezuela ha recibido al menos 38 recomendaciones en materia de libertad de expresión en los informes de organismos internacionales, específicamente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en los años 2019, 2020 y 2021, de esta comisión también en estos tres años, así como del de, eh, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal en el año 2021. Y para la fecha, estas no han sido acatadas eh, de forma efectiva. Haciendo referencia al caso específico sobre eh, los informes que esta honorable comisión ha emitido, hay que eh, tener en cuenta que se siguen manteniendo las seis típicas recomendaciones sobre modificación legislativa, específicamente para aquellas leyes que coartan la libertad de expresión, como es el caso de la ley contra el odio. Eh, la cual, como sabemos, viola los principios democráticos específicos para que este derecho y los demás puedan ser desarrollados de, de, de forma continua en el país. A modo de conclusión, los datos y cifras recabados en nuestro informe eh, nos dan a entender que el Estado venezolano continúa violando sus obligaciones de respeto, garantía, aseguramiento y adopción de medidas específicas con respecto a la libertad de expresión. Ahora, eh, debido al temor que existe hoy en día en la sociedad venezolana con respecto a la situación de la autocensura, Un Mundo Sin Mordaza decidió hacer también un nuevo reporte como acercamiento estadístico al proceso de la autocensura en Venezuela. Y lo que podemos entender en principio es que la autocensura eh, se entiende eh, cuando las personas se abstienen o inhiben de emitir o comunicar cualquier tipo de información por la existencia de temor o por si las expectativas negativas que pueden decantar en acciones en contra de ellas, por el simple hecho de expresarse. Esto fue mencionado anteriormente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esta comisión, junto a su homóloga de las Naciones Unidas, en una comunicación el 18 de abril del año 2020. Entonces, teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron específicamente con respecto a este reporte, podemos entender que el 93.3% de los 700 encuestados consideraron que no se puede ejercer plenamente la libertad de expresión en Venezuela, denotando una clara desconfianza hacia eh, los agentes de seguridad del Estado en velar este derecho. Por otro lado, un 70% de la población estudiada argumentó haber practicado la autocensura en sus redes sociales, y esta mayoría abrumadora puede, puede que se deba a la cantidad de medidas ejemplarizantes que el Estado ha realizado a través del Ministerio Público, en el cual se han emitido órdenes de captura por publicaciones en redes sociales en el pasado. Y por otro lado, el, el 61.4% de los encuestados afirma haberse censurado en algún momento para evitar ser detenido o retenido, mientras que con respecto a la autocensura como mecanismo de protección ante tratos crueles o tratos degradantes, un 62.3% de los encuestados afirmó autocensurarse para evitar cualquier ataque a su integridad personal. En consecuencia, es posible entonces argumentar que existen indicios del desarrollo de un temor creciente que frustra el primer ejercicio de este derecho. Similar escenario fue planteado cuando eh, se preguntó a la población encuestada si existía temor para acceder a la información, en donde un 47% indicó sentir inseguridad en el ejercicio de este derecho. A modo de conclusión, por parte de este balance, Un Mundo Sin mordaza sabe con preocupación los diversos mecanismos por los cuales se ve violentada la libertad de expresión en el país, impulsando el crecimiento de fenómenos como la autocensura y demás efectos inhibitorios y amedrantadores en la sociedad que poco a poco van cercenando este pensamiento y la aspiración a la libre expresión. Muchísimas gracias. Paso a mi compañero de la peticionaria. Muchísimas gracias. Bueno, yo... Eh, nosotros le compartimos un informe de situación sobre la situación de libertad de expresión que le hemos enviado y básicamente lo que nos gustaría es compartir con ustedes las consecuencias de una política de Estado que, que, que restringe la libertad de expresión en Venezuela. Nosotros hicimos un, un inventario, un mapa de medios en el país y el documentamos y tuvimos que hacerlo porque no hay data oficial que nos permita contrastarla, y entonces hicimos, hay un levantamiento de 980 medios en el país, esos son los medios que, que existen, de los cuales un 71% son emisoras de radio, um, alrededor de otro 10% son canales de televisión, y un 10% más o menos son eh, portales digitales. ¿no? Los periódicos, en Venezuela había alrededor de 105 periódicos, de acuerdo a nuestra documentación, el año pasado están circulando apenas unos 24. Eh, 24 medios que no circulan diariamente, sino periódicamente, algunos semanalmente. Y el, bueno, todo lo que es televisión y radio es lo que está sometido a la mayor censura del órgano regulador que es CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y que ustedes, si ven en Venezuela, semanalmente, regularmente, nosotros reportamos salidas de programas de radio, cierres de emisoras o situaciones de ese tipo, en los, en los medios y en los canales. ¿no? De los uh, portales hay alrededor de 45 portales que están bloqueados, eso quiere decir que una persona que se quiere informar en Venezuela tiene que hacer un esfuerzo, no va a conseguir periódicos en el kiosco, va a tener que ver canales de televisión o de radio que están sumamente censurados, o va a tener que aprender o tener herramientas para burlar eh, la censura. Ese, ese componente es un componente muy clave para entender por qué para nosotros es relevante el papel que está cumpliendo con Natel como el principal factor depredador de las posibilidades de libre circulación de información. ¿no? Una, ese es un elemento clave, ¿no? y una de las cosas que está ocurriendo es que a nivel local no hay información, es decir, la información local, en comunidades, en Venezuela había una retícula de comunicación muy importante y esa se ha destruido. De hecho, hay estados o provincias en Venezuela que ya no tienen información independiente. Y el otro componente que antes Marisabel señalaba era el de la criminalización. En los últimos años hemos visto un aumento de la utilización de la ley contra el odio y hemos documentado más de 13 casos de, de persecución criminal a las que se le está aplicando esta ley, o esta norma, para nosotros no es una ley porque no fue aprobada constitucional conforme a lo que dice la Constitución, y además se está aumentando, o se han dado muchos casos de detenciones arbitrarias. ¿no? Entonces, una reducción importante de la libre circulación de información, una esfera digital que está con muchísimos bloqueos que son también impulsados del gobierno, pero también aplicados por los proveedores eh, privados de Internet y además sin ningún tipo de escrutinio o de rendición de cuentas en relación a por qué y cuándo, cómo hacen esos bloqueos. A eso hay que sumar otro componente que junto con... Eh, eh, genera un ambiente muy hostil para el, para el periodismo en Venezuela, y la descalificación sostenida. Hay varios casos en los que periodistas que están siendo perseguidos judicialmente, algunos están fuera del país, pero se le continúan con campañas de descalificación, como el caso de Roberto Eno. Entonces, y después el tema de la persecución criminal o penal es realmente muy fuerte. Nosotros que hacemos litigio y acompañamos casos es... Eh, muy complicado, los laxos no se responden, los expedientes no están disponibles, eh, la posibilidad de documentar todas las afectaciones al debido proceso son muy complicadas y por supuesto con afectaciones muy graves para todas las personas que son sometidos a estos procesos, es decir, régimen de presentación, prohibición de salida, eh, una incertidumbre muy grande en relación a cómo va a terminar ese proceso. Todos estos elementos hacen que para nosotros es muy importante en los espacios donde está circulando información en Venezuela son internet, redes sociales y también los mecanismos de comunicación interpersonal como WhatsApp. Por eso es que ustedes van a ver cómo en el último tiempo se empieza a perseguir también este tipo de espacios. Esta semana, por ejemplo, a una persona que hacía una crítica en su estado de WhatsApp también se le abrió un proceso judicial y también se le pretende aplicar la ley contra el odio. Y estamos viendo cada vez más casos en la periferia, no en la capital, sino en la región. Eh, quizás esos son los elementos fundamentales que nos interesa subrayar. Hemos compartido nuestros informes y nuestros reportes, pero eh, básicamente antes de, de terminar nos gustaría señalar algunos puntos clave. Primero, agradecer, por supuesto, la dedicación y el seguimiento que la Comisión ha hecho a la situación venezolana. ¿no? Para nosotros es muy importante que mantengan ese estudio sobre la situación de derechos humanos en, en Venezuela ante el riesgo de posibles nuevas leyes, ante la posibilidad de que se pueda perseguir a las personas que están utilizando los reducidos espacios para ejercer el derecho en Venezuela. Eh, por eso, todos los que son casos de criminalización, censuras vinculadas a CONATEL, para nosotros es muy importante, y que tomen nota de estos casos que hemos ido presentando y aquellos que hemos regularmente informando porque de alguna manera ustedes son un parlante muy importante para visibilizar la situación del país. Y, por supuesto, este... A petición de los colegas de, de SIN Mordaza, muy importante, que continúen la tarea de discutir, conceptualizar todo el tema de la autocensura, que es un fenómeno que se da en Venezuela, pero que sin duda tiene un impacto regional relevante, muy importante. Lo Vamos a dejar hasta ahí para, para tener posibilidades de, de responder de manera más pertinente a las preguntas que ustedes tengan a bien formular, o los comentarios que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tiene la palabra el Estado por 20 minutos, Inicio Samir, saludando al embajador Tarré, agradeciendo su presencia. Tienen 20 minutos, por favor. No se le escucha, embajador. Está sin audio, sí. No se me da bien el manejo de la tecnología, es la razón incluso del retraso por el cual pido disculpas. Eh, eh, señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores comisionados, eh, amigos del personal de la Secretaría Ejecutiva, un especial saludo al relator para la libertad de expresión y, eh, y un, un abrazo grande a mis amigos de la sociedad civil, cuyas palabras acabamos de oír, yo no lo oí en completo, pero por lo menos alcancé a escuchar algunas de las intervenciones. Eh, en primer lugar, quiero agradecer en nombre de la, de la misión permanente de Venezuela al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a Espacio Público y a Un Mundo Sin Mordaza por haber solicitado la realización, la realización de esta audiencia, así como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber considerado que era pertinente discutir la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Quiero iniciar haciendo mía las palabras de Catalina Botero, exrelatora especial para libertad de expresión de la CIDH, quien en el año 2010 sostuvo que los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión no surgieron por generación espontánea. Su existencia responde a que derechos como la prohibición de censura y el acceso libre a la información fueron violados por regímenes autoritarios. Esta aclaratoria no es de menor importancia. La posición del gobierno interino de Venezuela es la de reconocer no solamente la legitimidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la formulación de reglas, sino también recordar que teorías como el umbral de protección y el principio de máxima divulgación son un reflejo de nuestra historia regional. La última vez que discutimos en la CDH la situación de la libertad de expresión en Venezuela fue en el mes de mayo del año 2019 en el 172 período de sesión. Fue entonces, eh, fue antes de la pandemia. Como saben, desde entonces cientos de violaciones contra periodistas y ciudadanos han tenido lugar. Muchas de ellas han sido abordadas por las organizaciones que hoy nos acompañan. La misión desea, en este mismo espíritu, hacer mención de algunos casos recientes que conmocionaron al país. El 16 de abril del año 2021, el, Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, usurpando competencias de eh, otros órganos jurisdiccionales, ordenó al, peri al periódico El Nacional pagar una indemnización de 137 millones de dólares por supuestamente haber difamado al señor Diosdado Cabello, tras replicar un artículo publicado por los diarios ABC de España y el Wall Street Journal de los Estados Unidos en los cuales se vinculaba al señor Cabello con actividades de narcotráfico. En tribunales norteamericanos y españoles, estas demandas que también fueron introducidas en esos países fueron declaradas sin lugar. Cabe recordar que el periódico El Nacional apareció por primera vez el 3 de agosto de 1943. Sobre, sobrevivió la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, vivió los 40 años de democracia y luego... Eh, los 20 años del chavismo madurí. 77 años después de su fundación, el pasado 8 de febrero del año 2022, la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo adjudicó a Diosdado Cabello la propiedad de la sede del diario. Esta fue siempre la intención, pues 137 millones de dólares es un monto absurdo y desproporcionado, cuyo pago solo podía asegurarse tomando las instalaciones operativas del periódico. En una democracia con Estado de Derecho regida por el principio de transparencia pública, los ciudadanos y los medios de comunicación no solo pueden criticar al gobierno y a sus funcionarios, sino que se espera que así lo hagan. Ser periodista en Venezuela también es una actividad de alto riesgo. Ese es el caso de Roberto Denis, periodista e investigador, investigador del portal digital Armando Info, quien durante años investigó actos de corrupción y narcotráfico contra el empresario Alex Saab. El día anterior a la extradición de SAAB a Estados Unidos, fue emitida una orden de detención en contra del señor Denis por presuntamente haber incurrido en el delito de instigación al odio, previsto en el artículo 20 de la ley constitucional, entre comillas, contra el odio. Denis solamente hacía su trabajo y el acceso a sus investigaciones, que son públicas, desató en la usurpación la necesidad de silenciar. Como el señor Denis no se encontraba en el país, añadieron la casa de sus padres y su hermano mayor, con quien perdió comunicación, quedó detenido. Nuestra solidaridad con él y con su familia. Los defensores de derechos humanos también sufren las consecuencias de la erosión en el espacio de la libertad de expresión. El 2 de julio del año 2021, Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, fue detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Los meses que, procedí, que precedieron a su detención, Tarazona documentó las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en el Estado Apure por los enfrentamientos armados entre y violaciones de derechos humanos eh, eh, debido al choque entre los, los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Eh, eh, eh, eh, un número importante de efectivos de las Fuerzas Armadas eh, venezolanas eran rehenes de la FARC y esto fue señalado y denunciado por eh, el, eh, el doctor Tarazona. Esto influenció la usurpación, cuya maquinaria de propaganda política lo estigmatizó y lo acusó en sus programas de manera repetida, hasta que finalmente fue aprendido. Hoy en día Tarazona enfrenta serios problemas de salud, así como las condiciones de reclusión deplorables, ellos solamente por haber documentado lo que se llamó información sensible. En Venezuela, perdón, eh, el ciudadano común de a pie también es perseguido y encarcelado cuando sus ideas y convicciones no se alinean con las ideas de la asunción. Ese fue el caso que, eh, por anecdótico, no deja de ser tremendamente importante. Ese fue el caso de Olga Mata y de su hijo quienes subieron un video cómico en las redes sociales en el que se burlaban de varias personas del régimen de facto, como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tariwila Psahab y Silvia Flores. En el video, la señora Mata, entre bromas, se refería a la arepa yuda. Todos ustedes conocen la arepa como un plato muy esencial de la gastronomía venezolana. Y esa arepa eh, normalmente tiene un relleno. Cuando la arepa no tiene relleno, se le llama eh, la Arepa Viuda, y ellos en el programa la llamaron la Arepa Silvia Flores. Esa circunstancia fue considerada por los órganos represivos del régimen como una incitación al asesinato. Eh, y eh, el llamar a Silvia a, a, a Flores Viuda fue considerado como una incitación a asesinar a, a Nicolás Maduro y por ello fue encarcelada. Luego fue obligada a retractarse públicamente por los medios de comunicación. Y, en el París, y, y, y, y, es, y eso ocurrió con un síntoma claro de que un ciudadano no puede hacer un chiste, un chiste inocente sobre el gobierno, eh, cosa que, eh, y que sobra decirlo, ese derecho está protegido por el artículo 13 de la Convención Americana. Todos recordamos la frase del presidente Carlos Zublet, quien en 1837 dijo que lo grave no era que el pueblo se burlara del presidente, lo grave era, decía el general Sublet, que el presidente se burlara del pueblo. Y esa frase sigue retumbando en nuestros oídos. Queda claro entonces que sin importar que estés o no en Venezuela, si eres un periódico histórico o un medio pequeño, si eres un periodista o un defensor de derechos humanos, o si solo eres un ciudadano común, la censura y la criminalización del discurso libre alcanzan a cualquier persona. Por ello, esta misión permanente continuará trabajando con RELI, con la CIDH y las organizaciones de la sociedad civil en aras de remediar el deplorable estado actual de la libertad de expresión en Venezuela. Ciudadana Presidenta, como no utilizo los 20 minutos que me corresponden, el tiempo que sobra, se lo concedo a la representación de la sociedad civil para que puedan disponer de mayor tiempo para ampliar sus planteamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Se toma nota para que este tiempo se sume a la última intervención de la sociedad civil. Gracias. Y dice entonces la participación de la Comisión Interamericana y en primer lugar le pregunto a la relatora de país, a la comisionada Esmeralda Euro Semena que tiene preguntas o comentarios. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi especial reconocimiento a las organizaciones de sociedad civil que no nos dejan este empeño de, de trabajar, de continuar la investigación, el análisis, el estudio eh, y, y realmente colocar a la, a la comisión eh, con nuestro Mesebe eh, de, de información de, de, de, de primera mano de todos los temas. Y esta oportunidad, esta audiencia muy enfocada al tema de la libertad de expresión, que, que sé que nuestro relator especial está eh, también eh, muy, muy interesado en tener esta, esta información y poder cruzar en el día de hoy algunas, algunas ideas. Eh, cuando, cuando escucho a nuestro, nuestro amigo embajador Gustavo Tarré, eh, en, igualmente, mi, mi, mi reconocimiento por este empeño, aún frente a todas las circunstancias tan, tan difíciles, tan complejas, que eh, se, de, se, de, se desenvuelven en, en, en Venezuela en, en todas las actividades, en todos los espacios. Realmente, eh, yo creo que en mi condición de relatora para. para para el país, eh, me, me tengo, que, tengo que señalar que, que me lleno de, de, de angustia frente a la imposibilidad de, de respuestas, respuestas eh, efectivas, respuestas en las que, por ejemplo, cuando escuchamos todas estas, eh, los casos, los casos que nos, nos plantea Carlos, los, los los casos que nos plantea el propio embajador, uno, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la respuesta con el, el, el Estado, con el gobierno de, de Maduro? ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede hacer frente a esta realidad? Pero a pesar de, de, esa, de esa sensación, yo sí creo que es muy importante tener este espacio para identificar en, en, en, en la filigrana de cada de cada caso de cada, de cada situación todos los elementos que en esta crisis de, del estado venezolano eh, crisis que, que, que sabemos no solo es la crisis económica la crisis es la crisis eh, humanitaria y que cómo afecta o cómo impacta en la vida de todos los eh, venezolanos y venezolanas. M me, me gustaría ir, eh, hacer una precisión, no sé si pregunta o que me pudieran eh, eh, eh, informar, este impacto que puede tener el tema de la autocensura, porque cuando está la, la, la ciudadanía, los, los en este, en este caso, los periodistas, los defensores de derechos humanos, eh, haciendo su trabajo aún con el riesgo de que efectivamente le quiten todas sus propiedades con las, con las sentencias que se dictan, o las órdenes que se dictan, eh, está el, el, el, la otra cara de la moneda, que es, bueno, vamos a dejar de, de, de, de emitir opinión porque estamos en riesgo, está en riesgo nuestra vida, están en riesgo nuestras, nuestras propiedades, etc. ¿Cuál, ¿Cuál estiman ustedes que es el, el, el mayor impacto que esto puede tener en el trabajo de ustedes, de, la, de, de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país, eh, por, por estas esta razones que ustedes mismos nos han nos han planteado. Eso un poco y con, con la eh, precisión siempre de que la Comisión Interamericana está aquí con ustedes, está comprometida con el mecanismo, está agradecida de que ustedes estén informando a la Comisión porque son las fuentes de comunicación que nos permite también asumir nuestras nuestras posiciones y, y, y poder tener nuestros pronunciamientos. Así que, eh, que cuenten con, con, con, esa, con ese compromiso y por supuesto nuestra Relatoría Especial de rey Eso es, comisionada. Gracias. Le doy la palabra al primer vicepresidente, al comisionado Zorba Palom. Gracias, presidenta. Muy buena tarde. Un saludo a, a la sociedad civil y también al representante de, de Venezuela. Quisiera, pues obviamente primero solidarizarme por los dramáticos testimonios que hemos escuchado y básicamente una censura en cualquier manifestación de libertad de, de ideas, de expresarse. Entiendo que la situación ha ido agravándose que el nivel de, de riesgo a la vida y de ser encarcelado por manifestarse contra el régimen es propio pues, de una anulación total de, de todas las libertades y todos los derechos de los ciudadanos. Así que una situación totalmente lamentable. Y se hizo referencia en la audiencia de un incidente que pues, se pudo ver por redes sociales de una agresión al señor Guaidó, que andaba en un departamento o en un área. Y menciono esto porque en la audiencia ustedes, además de haberlo manifestado, señalan que ha ido, pues, incremento el riesgo a pensar diferente, a manifestarse diferente. Esta, esta situación, este incidente que se vio, ¿hay alguna particularidad? ¿Hay alguna serie de acontecimientos recientes que ustedes consideren que ha agravado aún más la anulación de las libertades y de la libertad de expresión en Venezuela? Esa sería mi, mi pregunta. Muchas gracias, presidente Muchas gracias. Comisionado Carlos Bernal, por favor. Sí, muchísimas gracias, presidente. Yo también quiero eh, manifestar en primer lugar mi agradecimiento y luego mi solidaridad con las personas valientes de la sociedad civil que hoy eh, están en esta, en esta audiencia y también con, la, eh, con el embajador eh, y su equipo que de, de manera muy amable nos han, han complementado las explicaciones. Eh, pues obviamente los hechos que se denuncian son deleznables. Eh, yo quisiera eh, simplemente eh, preguntar un poco más para ver si la, los asistentes a la audiencia pueden ampliar acerca de lo siguiente y es que, y es cómo estos ataques a la libertad de expresión eh, hacen que aún en los pocos reductos en que es posible que exista un control al autoritarismo y a la falta de la democracia, esas esperanzas se desvanezcan. Es decir, el impacto de la libertad de expresión no es simplemente un impacto un impacto per se a las libertades, sino que además contribuye al deterioro de la democracia y al incremento del autoritarismo. Quisiera saber si sobre este punto alguno de los participantes quiere ampliar algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al relator de libertad de expresión, eh, además de también expresar la solidaridad, solo recordar cómo Venezuela está desde hace bastante tiempo en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión Interamericana, que es una manera de visibilizar esta situación, eh, que es totalmente lamentable. Y por otro lado, también recordar ¿no? este, este tema de la indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades, y cómo, por ejemplo, la situación de violaciones de derechos humanos, la censura, la libertad de expresión, también motiva esta movilidad humana que ya dejó hace tiempo de ser un problema exclusivo de Venezuela, de venezolanos y venezolanas, sino de toda la región. Eh, bueno, no quería yo ocupar más tiempo, quisiera darle la palabra al relator de libertad de expresión. Por favor, Pedro. Muchas gracias, Presidenta. Extendiendo primero un saludo a las y los integrantes de la Comisión, a la representación de, del Estado y también a, a la sociedad civil. Agradecer la información proporcionada. Eh, empezar por, por una reflexión y es, eh, estamos ante un ejemplo sostenido de graves afectaciones a la libertad de expresión. Cuando vemos en esta audiencia que se expone todo el proceso de criminalización, además con una normativa que levanta la bandera de la lucha eh, contra los crímenes de odio, yo creo que es muy importante hacer una precisión. ¿no? Y es que en el sistema interamericano hemos distinguido a lo largo de los años entre los discursos no protegidos y los discursos especialmente protegidos. ¿no? Cuando hablamos de discursos no protegidos estamos hablando de aquellos de incitación a la violencia del odio por razones nacionales, étnicas o religiosas, que además tratan de proteger a grupos de personas que pueden estar en una condición de vulnerabilidad. Quienes ejercen poder público no están en una condición de vulnerabilidad. De hecho, lo que ha planteado el sistema interamericano es que los discursos que versan sobre personas que se han expuesto voluntariamente, que ejercen autoridad, son discursos especialmente protegidos. Luego, en buena parte de los casos que nos han señalado en esta audiencia, eh, de, desde la relatoría se lee casi que una perversión entre lo que se entiende como un discurso de odio y lo que en realidad es un discurso especialmente protegido cuando se plantean persecuciones criminales por un estado de WhatsApp o el ejemplo que se planteó de una señora que hacía humor, digamos, eh, cotidiano en labores políticas, a lo cual yo le agregaría que posteriormente se hizo eh, una, una, una suerte de, de mensaje posterior de arrepentimiento por haber hecho humor político y creo que eso también tiene, un, o, o a mí me, me, me mereció un, un, un reproche por, porque tiene también un, un ingrediente de humillación pública bajo opresión de, de persecución criminal, no creo que esto es algo que, que, que, que no se puede pasar por alto entonces sí creo que sería muy importante resaltar esa, esa, esa distorsión entre lo que es la, la persecución a los discursos de odio que es algo que abraza la convención americana eh, eh, y eh, la censura al discurso especialmente protegido que es el que se dirige a quienes ejercen autoridad que creo que es lo que aquí se está haciendo criminalización con base en la información que nos ha sido aportada mm. Después se ha hablado bastante y se ha monitoreado desde la oficina, está también reflejado en los informes anuales que, que referenció ahorita la, la, la presidenta, eh, los fenómenos de estigmatización, eh, estigmatización sostenida a lo largo de los años, eh, que, que, que a mi juicio tiene también mucho que ver con los fenómenos de autocensura que también se han señalado aquí. ¿no? El ser señalado desde personas que ejercen autoridad, desde figuras tan, eh, digamos, eh, que... que que son vistas tan poderosas como puede ser quien ejerce la acción criminal, ¿no? Eh, la persecución criminal es, es algo que, que, que afecta las, las condiciones de confianza para participar en el debate público. Y agradezco también la información que se ha proporcionado con respecto a los desiertos de información. Esto es algo que eh, es particularmente sensible en entornos de espacios cívicos cerrados, como es el caso de Venezuela, eh, pero que está presente en el resto de la región. Nos proyectamos hacia un déficit de democracia local, hacia un déficit de eh, deliberación pública a nivel local. Y aprecio también las reflexiones alrededor de, de la... Auto -censura, ¿no? eh, porque viene a ser también una suerte de normalización del miedo, de extensión cultural del miedo, de extensión social del miedo y, y, y, a, y aprecio mucho las, las cifras a partir de las, de las encuestas y si sondeos que se han hecho, que, que empieza a darle forma a cuando planteamos desde la comunidad de libertad de expresión que la autocensura es una atmósfera que cuando se empieza a respirar es muy difícil sobreponerse a ella y al final también hay que caminar hacia la confianza para expresarse sin ningún tipo de temor o miedo. Eh, quisiera un poco eh, pedir información en caso de que la tenga a mano, sino a través, digamos, por vías que se puede proporcionar eh, frente al exilio o, o, o la prensa que ha tenido precisamente a partir de, de, de persecuciones, a partir de los de la autocensura, creo que se vuelve muy valioso en este momento el periodismo que se hace. Desde, desde fuera, que, que, que es también algo que, que hemos venido comentando. Y aprovechar esta audiencia, si me lo permite, Presidenta, para hacer un llamamiento a los estados de la región que han sido receptores de periodistas a que eh, continúen las garantías de la prensa que eh, eh, se encuentra perseguida en, en Venezuela y que con grandes esfuerzos hace su trabajo desde el exterior. Cerraría, si me permite, Presidenta, con unas brevísimas eh, preguntas. La primera es sobre los tiempos y procesos. Eh, sobre los tiempos de los procesos de criminalización, más o menos cuánto duran, eh, o si son eh, acaso eh, asuntos que quedan en suspenso a lo largo del tiempo. Eh, eh, ah, si nos pudieran proporcionar un poco más de información sobre la ocupación de medios de comunicación, se referenció un caso sobre el cual si, si tuvieran oportunidad pudieran compartirnos, estaría muy bien. Eh, si conocen de, de, de investigaciones sobre las estigmatizaciones a la prensa o, o, o las agresiones contra periodistas, eh, preguntarles por el, eh, periodistas exiliados y si consideran que, que hay garantías en países receptores, eh, preguntarles además si advierten persecución a fuentes, persecución a personas que aportan información de interés público eh, y dos, dos ingredientes adicionales. El primero es qué balance se haría de la propaganda, si, si la propaganda es un fenómeno que se empieza a extender o se ha sofisticado con el paso del tiempo y, consecuentemente, la desinformación. Muchas gracias, Presidenta. Eh, muchas gracias, redactor. Entonces, tiene la palabra la sociedad civil por los 12 minutos iniciales, más el tiempo que le cedió el Estado. Vale, muchísimas gracias, presidenta. Eh, yo, yo quisiera eh, rápidamente tratar de responder, aunque son muchas, sé, seguro algunas las vamos a tener que responder por otra vía. Eh, en Venezuela ha aumentado la autocensura, sí, es cierto, pero también a nosotros, yo siempre digo esto, si la autocensura se hubiera consolidado, no podríamos documentar casos de gente que todavía se sigue revelando a la autocensura. Quiere decir que hay autocensura, pero al mismo tiempo hay un proceso de resistencia y de movilización en la que la gente dice no acepto que me callen, no acepto acallar mi voz y trata de decirlo, a pesar de las enormes consecuencias que puede tener, sea porque hacen humor o sea porque ponen un estado de WhatsApp. Entonces, en ese sentido es como como que dependiendo del momento y el lugar, uno puede decir, ha crecido, evidentemente que ha crecido, porque toda esta política es una política que lo que procura es construir el miedo. Eh, y por lo tanto, que la gente se resigne y que no siga diciendo nada. ¿no? Y por eso lo conecto con lo que antes eh, decía la, la comisionada eh, Esmeralda, en el sentido de que, eh, para nosotros es muy importante, o sea, una de las estrategias de, para consolidar el miedo es que eh, tanto a nivel interno como en las instancias internacionales se diga que no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Y la comisión con, cuando hace un comunicado, cuando dice algo, de alguna manera ayuda a que la gente que está haciendo el trabajo en Venezuela se sienta respaldado, que se le suba el costo a la represión y por lo tanto eh, a continuar de alguna manera las posibilidades de la institucionalización y de la vida democrática en el país. Cuando antes el, el embajador Gustavo Tarres hablaba de, del Nacional que nace en el 43, en el 43 empieza un proceso de modernización en el país que, que implicó también un proceso de democratización en el país, ¿no? con todos sus vaivenes, 10 años de dictadura militar, y hoy en día lo que tenemos es una regresión que es muy importante que se aliente y se mantenga la posibilidad, tanto en lo que planteaba... El relator Pedro Vaca, con todos las, los exilios que están teniéndose, los diversos tipos de exilios, el desplazamiento, los refugiados que están habiendo en el país, por supuesto también el periodismo que, que se está haciendo desde el exilio en algunos casos también, y es muy importante que en la región haya apoyo para que ese periodismo se pueda seguir haciendo. Eh, entonces, en ese sentido, lo que en Venezuela está es esa disputa entre la voluntad de preservar una democracia y una voluntad totalitaria y autoritaria de restringirla, y la libertad de expresión es un termómetro de eso, y por eso también es importante, no solo por un gesto de solidaridad y respaldo de la importancia de lo que nos pasa en el país, sino porque cada vez más hay vasos comunicantes en cuanto a las regresiones potenciales de la democracia en la región, y los malos hábitos también se, se extienden y a uno le preocupan algunas de las cosas que vimos en Venezuela algunos años, como ahora se están replicando en otros lugares. Por eso que no solo es un gesto de solidaridad, es también un sentido de, de, de autoprotección, por el que debiéramos proteger y cuidar que no haya retrocesos en derechos humanos ni en libertad de expresión en la región. Eh, voy a intentar responder algunas rápidas. Los procesos en Venezuela son de incertidumbre, Pedro. Eh, un proceso judicial como el de Luis Carlos Díaz que nosotros acompañamos tendría que tener respuesta en dos años y entonces una juez un año después dijo voy a prorrogarlo porque no he podido estudiarlo. Eh, hay casos que tienen más de dos años y medio y no hay resolución por parte de la fiscalía, ni archivo, ni sobreseimiento Entonces eso hace que el proceso judicial sea, eh, ya estás castigado sin haber sido condenado por la mera apertura del proceso judicial y es muy costoso, muy complicado, y con enormes niveles de incertidumbre. Hemos tenido conocimiento en estos días de casos que tienen más de dos años y medio y todavía no se ha decretado el archivo judicial del caso, o el sobreseimiento <coughs> o la imputación. Es decir, es, la persona está en ese limbo, pues no, no, no se sabe nada de, de, de esto. ¿no? Eh, la estigmatización es parte del proceso, el, el modelo de alguna manera pasa por la descalificación pública, esa descalificación pública construye una justificación que después tiene una dinámica de persecución que puede ser criminal o violencia física en el caso de que se hace cobertura, porque se intenta de alguna manera legitimar, entre comillas, la violencia, sea la violencia estatal o la violencia física contra los periodistas en la calle. Esto de alguna manera es así y después entonces con la impunidad en el sentido de que cuando un periodista es agredido hay impunidad, pues sin duda ahí hay un problema. Eh, que, que es muy grave porque tienes impunidad no, entonces no, no hay razones para no repetir los hechos ¿no? eh, la, la persecución a las fuentes sí, eso es lo que está pasando la persecución a las fuentes empezó cuando se empezó a denunciar la situación por ejemplo de la salud o de los sistemas de prevención de salud o cuando se empezó a denunciar la dificultades de la energía eléctrica es decir, creo que en el informe que que Diego antes daba, daba cuenta de cómo la, la, la ausencia de electricidad está teniendo unas consecuencias para acceder a la información pública. Entonces había ingenieros que eran fuentes informativas y también se les perseguían, y eso es lo que estamos viendo en los últimos 2 tres años. Persecución a gente que da información en Twitter, enfermeras que daban cuenta de la situación de un hospital y eran perseguidos, o personas que denuncian eh, eh, en su estado, en su estado que, que hay una situación, un procedimiento que está mal hecho y entonces se le pretende aplicar, como bien decías, Pedro, la ley contra el odio, que es una cosa que está alejado al estándar. Básicamente lo que hacen es utilizar un estándar que es legítimo, pero para pervertirlo de alguna manera igual que se pervirtió en Venezuela con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, los estándares de protección a niños, niñas y adolescentes, es decir, ese estándar que es legítimo se utilizó para después aplicar, yo no recuerdo ningún caso real de protección a los niños, niñas y adolescentes, ni tampoco ahí se constituyó un fondo que se hicieran producciones vinculadas a promover la, la producción de calidad en televisión para niños, niñas y adolescentes. Se utilizó como argumento para potabilizar de alguna manera una práctica o una política represiva. Eh, yo iría por allí más o menos algunas de las, de, intenté responder algunas de, la, de las preguntas. Yo nada más quiero reafirmarle que sí tiene sentido una audiencia como esta para nosotros es muy importante, es muy relevante para la gente a la que acompañamos. Aquí en esto el, el miedo no se vence solo, se vence juntos. Eh, el miedo se vence cuando nos apoyamos unos a otros, nuestra tarea es apoyar a los periodistas que de alguna manera levantan la voz y son perseguidos, a aquellas personas que, que no tienen los recursos pero que son perseguidos porque denuncian una situación en un hospital o aquellos que deciden alzar la voz, nuestra tarea es acompañarlos y cuando estas personas son escuchadas o cuando son eh, estimadas o son apreciadas por, por instancias como esta, pues también les ayuda a decir esto tiene sentido, esto vale la pena. Y no solo eso, no estoy solo. ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante el acompañamiento que, que desde siempre ha hecho la Comisión Interamericana y el sistema interamericano, pero por supuesto, eh, cada día estamos en eso, ¿no? ¿Cómo como remamos juntos eh, en la tarea de que efectivamente en Venezuela este, la democracia eh, tenga cobre vida y se, eh, se, se institucionalice en la cotidianidad de la gente y que el miedo sea sencillamente. Un, un recuerdo, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día expresarse en Venezuela significa vencer eh, el temor a las consecuencias de expresarse. No sé si Marisabel, Diego, quieren complementar. Sí, voy a complementar. Muchísimas gracias, eh, Carlos. Yo quisiera retomar un poco el tema de la autocensura, específicamente con la pregunta que hacían con respecto a, a, a cómo esto genera un impacto según lo que nosotros pudimos estudiar. Y es que, en principio, hay que traer un concepto clave con respecto al tema de, de, de la censura y la autocensura, y es que el hecho de que exista este temor, eh, constante en la población y que se ha desarrollado a través de todos los años por las medidas ejemplarizantes, ha creado un efecto inhibitorio y amedrantador, y esto ya lo hemos discutido, bueno, se, ha, se ha discutido mucho en el seno del sistema interamericano. Eh, incluso se ha tomado en cuenta por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en diferentes comunicaciones, específicamente en donde eh, se comentaba en el año 2017 que eh, la, la mera difusión de contenidos y obligaciones de filtrar lo que puede emitir eh, una, un, un medio de comunicación o incluso decidir si se mantiene o censura la expresión de un tercero, esto puede generar un efecto inhibitorio eh, o amedrentador que es incompatible con la sociedad democrática. O cuando se tam también se cita que eh, el hecho de que haya una constante aplicación de amonestaciones y sanciones a los medios de comunicación con base a figuras jurídicamente vagas y ambiguas tiene un efecto paralizante e inhibitorio en el trabajo de los periodistas y medios de comunicación. Entonces aquí hay un acercamiento a lo que nosotros llamamos en nuestro informe del de proceso de la autocensura a los medios de comunicación y a los trabajadores en la prensa. No obstante, eh, debido a lo, a lo que pudimos observar todos estos años en el que se ha hecho un estudio anual sobre qué ha sucedido con la libertad de expresión, en, en el tema del temor ha trascendido a la actividad periodística como tal. Hoy en día la ciudadanía también eh, se ve afectada por este creciente temor, y entonces aquí voy a, a la pregunta que, que, que se hacía, sobre cuál es el impacto. Bueno, eh, Carlos tiene razón en algo, y es que no, la, la autocensura no ha permeado de forma total al país, pero sí es un, un fenómeno que está creciendo hoy en día en la ciudadanía. Esto está generando un silencio decidido por parte de la sociedad. Hay, hay un tema de, de un temor crónico que entonces... Hace que las personas, en su mayoría, se alejen de los procesos de, eh, de participación pública, como lo comentábamos en, en nuestro reporte especial, por el hecho de evitar ser detenidos, ser hostigados, ser intimidados, entre otras cosas, porque están conscientes de que existen antecedentes, como se han nombrado los diferentes casos que, que hemos hablado en esta audiencia, de que, de que esto puede ser un peligro. O sea, y, y lo vemos ejemplificado en el caso de Olga Mata con la difusión del de TikTok en, con tono humorístico. El simple hecho de, de difundir este tipo de... Eh, de elementos en una red social con un fin de humor, puede generar entonces este tipo de sanciones, este tipo de persecución por parte del Estado, y claramente eso genera un proceso ejemplarizante en la sociedad que crea este tema. Entonces, ahí es donde vemos específicamente el tema del gran impacto que desarrolla la autocensura. Y no solamente en, en el trabajo del, del periodista y de los medios de comunicación, sino también en la propia, en la propia ciudadanía, y cómo esto claramente eh, afecta al, al tema del principio democrático. Aquí lo voy a casar también con, con la pregunta que se hacía sobre cómo los ataques reiterados a la libertad de expresión generan un impacto en la democracia. Y es esencial entender que la libertad de expresión es ese derecho que apoya a la subsistencia de otros derechos, es pináculo de la democracia porque genera la posibilidad de que haya libre crítica en la sociedad. Y en, en un país donde claramente estamos eh, eh, en un proceso en el que las personas sencillamente desean no participar por decisión propia, por el hecho de, de, de un temor claro a que algo malo pueda suceder, entonces no existe una real eh, crítica a la situación que, de, del país. No digo que este sea el, la totalidad de los casos, claro que no, pero en, en efecto es un proceso que está creciendo, que está infectando a la sociedad venezolana y que hay que tener en cuenta y que hay que seguir investigando. Nosotros en las peticiones eh, comentábamos que sería interesante y nosotros recomendamos a la Comisión y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que toquen un poco más a fondo este tema y lo incluyan nuevamente sobre cómo este efecto inhibitorio amedrentador de la autocensura afecta eh, de forma indirecta a la libertad de expresión, como parte de censura indirecta, porque claramente no existe un ambiente propicio para que el derecho a la libertad de expresión pueda mantenerse, pueda asegurarse y pueda garantizarse. Entonces pasamos eh, de, de lo que normalmente se, se registra a nivel internacional sobre las detenciones, los hostigamientos, que son una violación clara a, a, al deber del, del respeto por parte del Estado, pero también damos entonces cuenta a ese hecho de que no existe este ambiente propicio y que claramente es necesario para que las personas, no solamente los periodistas y los medios de comunicación, puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión. Eh, con respecto a las otras preguntas, creo que Carlos ya ha contestado bastante. Yo simplemente quisiera eh, cerrar con, con una pequeña reflexión, y es el hecho de que en Venezuela la criminalización por la opinión libre es un hecho que ya... Se ha visto desde hace varios años eh, que se ha convertido en un proceso sistemático generalizado y continuado, porque no se mira quién, sino específicamente ya sea, ya sea, eh, pues, ya sea eh, desarrollado de una manera tan grande en, en el país que, pues, lo hace tan continuado en el tiempo y que claramente necesita que eh, se siga discutiendo a nivel internacional en los foros internacionales para que eh, pueda entonces generarse las presiones pertinentes ante el estado. Eh, ese sería todo. No sé si Marisabel tú quisieras complementar algo más. Muchísimas gracias nuevamente. No sí, eh, con la pregunta que está vinculada a la si existe o si identificamos alguna particularidad específica que esté agravando la situación, creo que uno de los elementos de contexto y que marcó un cambio institucional y estructural importante fue el cambio de gestión dentro de la Asamblea Nacional eh, que entró en vigencia a día de finales del año pasado. Es decir, entraron en agenda legislativa un conjunto de, de leyes, de, un conjunto ambicioso de proyectos de ley, algunos de ellos vinculados específicamente con temas de derechos humanos, pero resulta especialmente preocupante que existe una especie de agenda legislativa paralela, es decir, el mismo proyecto de ley de cooperación internacional no está, no, no está formalmente difundido, es decir, uno ingresa a la página de la Asamblea Nacional y no consigue el proyecto de ley, eso es un proyecto que. Eh, se filtró eh, por vías no oficiales y luego de esa filtración es que hubo algunos pronunciamientos de diputados que efectivamente aseguraron que se estaba trabajando en una comisión que está trabajando en el proyecto de, ley de cooperación. Y asimismo, eh, el tema de un proyecto de redes, necesito proyecto de redes sociales para la regulación también es información que ha salido de vía extraoficial y no está contemplado, al menos formalmente, dentro de toda la agenda que, que está pautada para que se trabaje este año en asamblea de seguridad. Y eso además se une buena parte de lo que sí está formalizado dentro de la agenda, está relacionado con elementos los que están vinculados específicamente a derechos humanos. Algunos eh, tienen relación directa eh, con justificar algunos avances frente al proceso de investigación que se llevan de la Corte Penal Internacional eh, por parte del de, eh, Estado venezolano como está siendo investigado en este momento. Es decir, muchos de estos eh, de estos proyectos públicos, eh, pretenden dar eh, cuenta de algún tipo de avance o de algún tipo de, de buenas prácticas en materia de justicia interna, lo cual, bueno, más allá de, de estas propuestas, falta mucho de una práctica real donde efectivamente se esté eh, otorgando justicia a las víctimas y no son, eh, en este caso, tampoco las propuestas de leyes que se están llevando adelante y algunas leyes no hay ninguna diferencia entre lo que sucedía antes y lo que sucede ahora con respecto a estas nuevas legislaciones. Eso por una parte. Además, existen otros elementos eh, que quisiera eh, apuntar. El tema de la persecución de fuentes, bueno, ya Carlos comentó un poco. Eh, esto comenzó desde, al menos, a en los primeros casos donde se dio un incremento importante de personas, trabajadores públicos, o profesionales de las industrias eléctricas, industrias petroleras que estaban siendo amenazadas por eh, dar declaraciones públicas. Eh, lo empezamos a ver en el año 2017, luego con el pico de la pago nacional en el 2019, también se elevaron algunos casos vinculados a esto. Y luego otro pico se dio durante la pandemia, en vista de que no había información oficial certera sobre el desarrollo de, de, de lo que estaba sucediendo respecto a la pandemia y cuál era la actuación del Estado frente a eso. Y, bueno, también las restricciones de los medios tradicionales llevan a estas personas a utilizar sus propios medios, sus propias redes, sus propios usuarios de redes sociales para dar cuenta de esta información que no sale por vía formal y que nos toma de cuenta desde el Estado. Entonces, allí es donde se muestra este tipo de incremento hacia eh, persecución, hacia personas y hacia fuentes, eh, eh, fuentes especializadas, trabajadores públicos, médicos. Eh, y profesionales de distintas industrias básicas del país que fueron amenazados, muchos de ellos bajo la invocación de esta ley contra el odio, eh, y bueno, elementos de instigación al odio, de información, es decir, se utiliza estructura del código penal que ya existía, se suma esta, eh, esta ley contra el odio, está denominada ley contra el odio, para criminalizar la difusión de información de interés público y, eh, la, el pronunciamiento de los trabajadores públicos, sindicalistas, líderes sociales sobre críticas legítimas que hacen a la gestión pública. ¿no? Entonces, de alguna manera, y bueno, también ha sido utilizada para eh, arremeter contra defensores de derechos humanos que también hacen crítica legítima al Estado. Entonces, este elemento, que es el estándar, un estándar legítimo, que es el tema del, del discurso de odio, eh, como planteábamos previamente, se usa para, desde el punto de vista de la libertad de expresión, se invoca no solamente para criminalizar a periodistas, sino para criminalizar a distintos sectores de la sociedad civil venezolana que ejercen su derecho a cuestionar, que es parte de lo, de lo que hacen regularmente, es parte de su trabajo. Entonces, a través de eso me gustaría eh, develar un poco la conexión entre precisamente lo que hablamos de libertad de expresión y cómo los distintos escenarios del espacio cívico nacional, eh, sean o no profesionales de la comunicación, se ven limitados precisamente invocando estos... Eh, presuntos estándares que son mal utilizados para cuestionar y para cerrar espacios y limitar y, e imponer más restricciones al espacio cívico en Venezuela. Eh, y bueno, quizás algunos elementos vinculados con la desinformación, eh, en vista justamente de las restricciones al ecosistema de medios tradicionales, sabemos que el ecosistema digital se ha visto eh, impactado, es decir, hay un mayor consumo, si bien como planteó Carlos en el ecosistema de medios, no pasa de 10%, total de medios vinculados al esquema digital, bueno, hay una demanda importante de la ciudadanía hacia este tipo de información. Sin embargo, no solamente se traslada eso. También, por ejemplo, si le preguntamos a la gente por qué se entera de mucha información que le llega, bueno, eh, no solamente los medios de comunicación formales, sino también las aplicaciones de mensajería están funcionando para adquirir información, como WhatsApp. Y eso, bueno, tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas en el ámbito de el alcance que tiene, pero sus limitaciones, porque allí circula cualquier tipo de contenido. Pueden ser contenidos verificados, con fuentes verificadas de medios, pero también información falsa que determina por este, enredar el ecosistema, intoxicar el ecosistema. Y otro de los elementos importantes es cómo se utilizan recursos públicos para promover esquemas de desinformación en sitio. El Estado deliberadamente difunde información falsa, sea, a través de la desacreditación de sectores específicos como medios de comunicación, periodistas, organizaciones de derechos humanos, pero también en el contexto de la pandemia, en el contexto de una crisis sanitaria, bueno, hemos visto elementos donde el Estado utiliza los medios oficiales para dar información que no es certera en un contexto tan delicado como fue la crisis sanitaria social COVID-19. Hay distintos elementos que funcionan allí y que promueven esquemas de desinformación, algunos vinculados a esquemas regionales y mundiales y tendencias claras que hemos visto muy evidentes, pero hay otros esquemas que están relacionados más con el contexto local y donde factores, eh, terceros factores vinculados directa directamente al Estado o el propio Estado utilizan herramientas para promover estos esquemas de desinformación. Eso un poco para... No extenderme tanto y resumir algunas de las cuestiones. Gracias. Yo quiero aprovechar el minuto nada más para, para dar un elemento al planteamiento que hacía la presidenta, Ulissa Mantilla, en relación a la relación entre derechos civiles y políticos, en este caso, y otros derechos. ¿no? Eh, Venezuela es la demostración de que la afectación de la institucionalidad democrática y la reducción de los espacios y los derechos civiles y políticos tiene un correlato con los derechos económicos, sociales y culturales. La sostenibilidad de eso solo es posible si van avanzando el conjunto de los derechos y las garantías de los derechos. Nosotros que hacemos peticiones de información a nivel local para reivindicar derechos económicos, sociales y culturales, nos encontramos que las políticas restrictivas para resolver el problema del acceso al agua están muy presentes. Es, decir, es, es, es evidente que, que la reducción de los espacios democráticos eh, puede tener demoras o retardos, pero siempre pudiera generar así. Y lo otro que quería comentar rápidamente es el patrón asociado al caso de Olga, la señora Olga. El, es un patrón típico, eh, descalificación pública, detención arbitraria. En, el caso, en ese caso a veces se utiliza, se detiene a la familia, es decir, se toma a la familia para que la persona se presente, que eso fue lo que ocurrió, detuvieron al hijo de la señora. Y después, este, en este caso, como ella se presentó en el tribunal, este, pues fue liberada si no era detenida. Y después no es el primer caso en el que se graban videos como ese que son absolutamente degradantes en los que las personas se desdicen. Ese es un patrón que hemos visto en varios casos de detenciones y después, por supuesto, con claras afectaciones, porque esa señora tiene un proceso judicial abierto. Es decir, no, no es que el proceso judicial está escarcelado, pero el proceso judicial abierto, por lo tanto, tiene una pena encima. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil. El Estado tiene 12 minutos. Gracias, Presidenta. Eh, antes de ceder nuevamente mi tiempo, el tiempo del Estado a... Uh, a la sociedad civil quisiera robarme un minuto, señora Presidente, para un señalamiento que es para nosotros de mucho interés. La misión permanente de Venezuela continúa recibiendo comunicaciones por parte de la CIDH donde, en las que se nos notifica que no hemos contestado peticiones, casos y medidas cautelares a pesar de que lo hemos hecho oportunamente. Eh, esto ya lo hemos señalado en una reunión que tuvimos hace algunas semanas, pero los hechos siguen ocurriendo. Asimismo, hubo 12 casos a inicio de este año donde no se nos ha dado respuesta en relación a haber recibido nuestras comunicaciones y haber considerado que el Estado había contestado oportunamente. Esta situación se, remitió, se repitió con dos respuestas al seguimiento de medidas cautelares en los últimos meses. Y finalmente le reiteramos a la misión que seguimos muy interesados en tener con ustedes una reunión sobre los portafolios. Han dicho esto, señora Presidenta, y disculpa por haberme robado ese minuto, le cedo lo que le queda de tiempo a la sociedad civil venezolana. Eh, muchas gracias, embajador. Tomamos nota de lo que nos ha indicado en relación a las respuestas para verificarlo con el equipo de la comisión. Eh, la sociedad civil tiene este, este, estos 10 minutos, más o menos, por si quisiera seguir eh, completando su, la información. No, yo nada más de, de abundar en, los, la, en la respuesta sobre los patrones, en el caso de los procesos judiciales. ¿no? Eh, porque hacemos litigio y acompañamos casos, eh, y antes comentamos y vimos algunos detalles de esto, pero ese patrón es eh, muy clásico. ¿no? La descalificación pública, el proceso y la criminalización de la persona, la aprehensión o la detención, y después la... la la apertura de procesos judiciales. A veces eh, pasan por descalificaciones en programas en la televisión pública, a veces no, a veces también eh, responden a dinámicas que hemos observado en el último tiempo regionales. Es decir, son personas que, que están siendo perseguidas por instrucciones de un alcalde o un gobernador. Eh, eso lo hemos visto con algunos casos de emisoras y otros casos. Y después el. La, la, la interrelación de la interrelación cuando hace ya más de 20 años nosotros salíamos y explicábamos que veíamos algunos signos preocupantes en la situación venezolana decíamos a los colegas y a las organizaciones esto tiene muchos riesgos ¿no? y uno de lo que uno sí percibe eh, cuando ve algunas cosas en la región es que cuando eh, las alarmas se encienden asociadas a temas vinculados a libertad de expresión, o en relación a independencia del Poder Judicial, creo que hay que encender todos los, todas las alarmas posibles <coughs> en relación a los potenciales riesgos de la situación de derechos humanos en esos países. Y eso, pues sencillamente, nos los da el, el, la experiencia venezolana que con sus ciclos, anticiclo básicamente es un manual de... de de destrucción, de, de, de buena parte de las garantías de, de los derechos de todas las personas que viven en el territorio venezolano. Bueno, si no hubiera más intervenciones, entonces vamos llegando al fin de la audiencia. Eh, quiero agradecer, como siempre, la representación del Estado por su participación, y también, como siempre digo, a, a los representantes, los y las representantes de la sociedad civil, eh, no solo por estar aquí, sino por el trabajo constante que realizan. Y me quiero dirigir eh, a todas las personas venezolanas eh, que, que están en Venezuela ahora, pero también las que han tenido que salir, re, reafirmar el compromiso de la Comisión Interamericana con la defensa de los derechos humanos y con la democracia. Retomo lo que decía Carlos en el sentido de, de, de los retrocesos que pueden haber en la región y que, tienen que, que, que lo que está pasando en Venezuela con todo este contexto de violaciones de derechos humanos reiteradas, constantes, de una violación de derechos de una afectación que deriva en otra, es una muestra de lo que sucede cuando no se respeta la democracia, y en ese sentido, no solo nuestra solidaridad, sino también el compromiso de la Comisión Interamericana. Carlos decía que se sienten acompañados y acompañadas por nosotras, y así va a seguir siendo, desde la relatora de País, que lidera la estrategia, pero también desde cada uno de los comisionados y comisionadas del equipo de la Secretaría Ejecutiva, el relator de libertad de expresión, de la relatora Redesca y desde la presidencia. Eh, esto no va a ser eterno. Y lo que ustedes están haciendo, lo que se está denunciando, la información, nos habla de contextos y de patrones, de continuidad de violaciones de derechos humanos, de información tan valiosa. Lo que ustedes están haciendo es para ahora y para el futuro. Y en todo ese proceso, más allá del que el tiempo pase y las composiciones de la Comisión vayan cambiando, la Comisión Interamericana va a estar con ustedes siempre, como estuvo desde el momento que se creó hace más de 60 años, y seguiré acompañándoles a través de los mecanismos, sea de monitoreo, sea de audiencias, comunicados, tweets, peticiones y casos, medidas cautelares, cada uno de nuestros mecanismos articulados, porque lo más importante es que esa esperanza... Que les hace luchar y seguir adelante, nunca se pierda y que se sostenga en lo que la Comisión Interamericana puede hacer por todos y todas en el cumplimiento de nuestro mandato. Dicho esto, les agradezco profundamente. Eh, nos seguiremos encontrando, seguirán encontrando siempre un eco en la Comisión y sabemos que contamos con ustedes también. Muchísimas gracias, declaro cerrada la audiencia, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. gracias. Hasta pronto. Muy buenas, tardes. Buenas, tardes. buenas tardes. Muchas gracias.